turbosteps presenta rutina pack piernas abdomen y glúteos más brazos advertencia consulte con un médico antes de realizar esta o cualquier otra rutina de ejercicios hola amigos de turbosteps hoy les traigo un video donde vamos a trabajar glúteos abdominales y piernas okey que vamos subiendo un poquito los pies atrás eso es para que calentemos las rodillas buen trabajo, ahora movemos un poquito los brazos calentamos esos hombros vamos a entrar de en calor, muy bien vamos a hacerlo 10 veces, nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vamos a hacerlo 10 vamos, ¿no? mantenemos el movimiento con los brazos eso es, contra un poquito el abdomen uso un poquito los codos hacia atrás buen trabajo, 10 veces nos vamos 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 ahora subimos un poquito la rodilla al frente eso es, mantenemos el movimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vamos a hacernos 10 más mantenemos el movimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 buen trabajo sacamos un poquito los pies adelante nos movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vamos a hacerlo a los lados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vamos a hacerlo 10 más, levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 dejamos las piernas separadas tomamos aire nos movemos 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9, mantenemos las rodillas separadas y hacemos el movimiento 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 dejamos las piernas separadas y nos mantenemos sin estirar las rodillas okey dokey, mantenemos ahí 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 vamos a bajar un poquito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vamos a hacer 10 vamos a mantenerlo allí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dame la última 10 manténlo allí mira cómo yo lo tengo 1, 2, última 10 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, subimos, calentamos las rodillas, eso es, mantenemos siempre el movimiento, una sorrecita para acá, una sorrecita para allá, movemos los brazos, muy bien, excelente, estamos, mueve los brazos baby, va. vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nueva, vamos por el frente de esa rodilla, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tocar el pie adelante. 1, 2, 3, 4. Abre la pierna, mira cómo yo abro la rodilla, mira. Vamos a hacerlo 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Últimas 10, baby, mantén este movimiento conmigo, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9 y 10. Sube las rodillas atrás. Te mueves. Tomas aire. Ahora estamos calentando, baby. Muévete allí. Eso es. Usa un poquito tus brazos. Buen trabajo. Estás haciendo buen trabajo. Manténpate un poquito las piernas. Te mueves allí. Muy bien. Esas esa manos es en la rodilla, en la cintura. Mantente en posición. Buen trabajo. Vamos a trabajarlo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, ahí abajo. Separa un poquito las rodillas. si ¿Sí ves cómo lo tengo? ¿Sí o no? Vamos a mantenerlo allí. Nos vamos. 1, 2, abajito. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dame 10 más. Manténme la posición allí. No te me vayas a rendir. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dame 10 más baby, si sí puede, si sí puede, manténlo allí, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sosténme la posición allá abajo, eso es, manténlo allí, toma aire, respira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, manténme la posición allá abajo, si sí puedes, levanta los talones, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, sonríe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dame 10 más, que si sí puedes, dame 10 más, manténlo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahora subes y te mantienes en movimiento, ¿Cómo te fue, fácil ¿sí o no, mantente en movimiento conmigo, esto es lucha guerrera conmigo, pelea y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estírate de nuevo. Eso es. Vas conmigo. Toma aire. ¿Está bien? Eso es. Mantente movimiento. Mira el mío. Eso es. Tú puedes, baby. Mantente movimiento conmigo. Nos vamos. Una. Separa las rodillas. Eso es. Las piernas bien separadillas. Me mantengo. ¿Sí o no? Y me voy. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6 siete, ocho, nueve, diez más, una, dos, tres, cuatro, 5 seis, siete, ocho, nueve, diez más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y subes, te mueves. Bien, yeah. ¿cómo te fue? Bien, ok. Aquí está levantando las rodillas al frente. Vamos a hacerlo, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abre. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Se para las rodillas y nos movemos. Eso es. Fácil esto, ¿sí o no? Pate <ríe> este movimiento conmigo. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abajo todo el mundo. Toma ahí. Eso es. Allí, 10 más. Nos vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, última 10 dame última, última 10, no, vamos, última 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y sube, eso es, ¿cómo te voy? bien bien levantarse, vamos a poner las rodillas así, eso es eso es, está muy bien estamos bien, sí o no eso es, un poquito dolorido aquí en la pierna pero no pasa nada, el dolor es necesario vamos a seguir trabajando desde la de pierna posición de las piernas separadas mantente firme, va Pon la posición de las piernas separadas ánimo pues, vamos a bajar 50 veces recogemos y subimos observa, sí o no desde este es abajo mira mis rodillas no se van a estirar, observa mis rodillas no se estiran, sí o no Ponte firme. Vamos a hacerlo 50 veces. Nos vamos. Una, eso es. Dos, si puedes. Tres, eso es. Cuatro, sonríe. Cinco, excelente. Seis, siete. Tú vas conmigo. Ocho, nueve. Toma aire. Dame diez más, manténlo. Una, dos, tres. Toma aire. Cuatro, eso es. Cinco, seis, siete. Vas. Ocho. 9, dame 10 más que si puedes, va, trabájalo, va, 1, si puedes, 2, somos guerreros, 3, luchamos, 4, peleamos, 5, nos rendimos, 6, va, 7, mantén las piernas separadas, eso es, nos faltan baby, 20, baby, nos faltan 20, luchamos, 1, 2, toma aire, 3, 4, ah. mantengo, 5, guapos, 6, va, 7, va, 8, 9, dame 10 más que si sí puedes, va, que si sí puede, sí Ponle barraquera a esto, va. 1, abajo. 2, Órale. 3, va. 4, mantente. 5, 6, 7, 8, va. 9 y 10, muy bien. Sufre hoy, baby. Sufre hoy, disfruta mañana. Imagina ¿Sí no? cuando te digan, oye, qué paso tiene y esas piernas tan guapas donde las sacaste. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ponte en la posición. Eso es, sentadilla. Lo básico, ¿sí o no? Todos vamos a hacer eso. Pierna en esta posición. Vamos a, separar, a hacer la sentadilla. Y cuando subimos, sacamos un poquito la cadera adelante. Mis rodillas quedan enganchadas, no las estiro, ¿ok? Vamos a hacer los 50 de esta, baby. Let's do it. Come on, let's push. Una. Dos, tú vas conmigo. Tres. Cuatro, eso es. Va. Cinco, mantente firme. Seis, eso es. Siete. El peso lo llevan a los talones. Eso a los talones, ahí va. Llevamos 10, nos vamos. Una, respiramos. Dos, luchamos. Tres, peleamos. Cuatro, no nos rendimos. Cinco, eso es. Seis, ponte guapo. Siete, muy bien. Ocho, nueve. Llevamos 20 apenas. Oh, my God. Una, va. arriba Dos, va. Tres, luchamos. Cuatro, si yo me paro, tú te paras. Cinco, va. 6, si yo me paro, tú te paras. 6, 7, mantente. 8, muy bien. 9, llevamos 30, baby. Si yo me paro, tú te paras. Va, va abajo. 1, 2, va. 3, voy. 4, abajo, 5, eso yo no me rindo. 6, 7, oh. a mí también me está doliendo. 8, pero yo no me paro. 9, dame 10, que tú puedes. Si sí puedes, si sí puedes. Mantente allí, va. 1, abajo. Dos, trabajas a mis piernas. Tres, a. Ah, cuatro, buen trabajo. Cinco, abajo. Seis, a. Ah, siete, muy bien. Ocho, wow. Nueve y 10, buen trabajo, guerrero. sacude un poquito. Está haciendo un trabajo divino. Espectacular. Bello. Hermoso. Sí o no? Eso es. Trabajo que te ponen unos guapos, sí o no? Hay trabajo que te lo ponen guapo a uno. Pero ahí te lo ponen guapo a uno, sí o no? Ponte en posición, de ladito. Te puedes poner de frente. Yo lo voy a hacer de la base. Tú, tú me veas, mira cómo yo lo voy a hacer. ¿Sí o no? Y voy a cambiar. ¿Cómo lo ves? 50 salcadillas de esas. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? ¿Tú me estás viendo bien? Observa esta posición aquí en mi rodilla. ¿Sí ves? Son 90 grados, ¿sí o no? Vamos pues, va. arrancamos chicos, ¡va! ¡Ánimo! ¡Una! ¡Dos! ¡Eso es! ¡Ánimo! ¡Tres! ¡Abajo! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Va! 5, guerrera 6, eso abajo 7, mira como yo bajo 8, como todo un guerrero 9, ah 10, tú también eres un guerrero, baby, va 1, va 2, abajo 3, eso es 4, mantente 5, buen trabajo 6, hasta el centro, no bien 7, mantente 8, wow 9, coge el ritmo llevamos 20, guerrero 1, va 2, 3, 4, guerreamos. 5, pelea conmigo. 6, eso es. 7, pelea conmigo. 8, 9, dame 10 más guerrera. 1, abajo. 2, va. 3, abajo todo el mundo. 4, va. 5, excelente. 6, 7, ah, abajo. 8, 9, Voy a hacerme 10 más pequeños, soy un guerrero. 1, tú también. 2, concéntrate. 3, concéntrate. 4, respira. 5, buen trabajo. 6, 7, ah, wow. 8, 9 y 10. ¿Cómo te vuelve? ¿Cómo te vuelve? Bien, sí ah, Rendirse nunca, baby. Rendirse nunca. Que al menos nunca nos rendimos. Volte sí no. la posición, piernas separadillas, manos aquí, vamos a separar, 25, 1, 2, trabajo en pantorrilla, 3, 4, descansamos, aprovechamos, 5, va, 6, para que no digas que yo no doy descanso, 6, mantente, 7, va, 8, lo que yo doy descansos. 9, mantente, entonces llamo un descanso activo, baby. Mantente en movimiento conmigo, no te me pares, Eso es. Una, tú eres un guerrero. Dos, arriba, va. Tres, si puedes, mantente. Cuatro, muy bien. Cinco, eso es. Seis, si puedes, va. Siete, vuelta abajo Ocho, muy bien. Nueve. Vamos a hacernos diez más guerrero para que descansemos más rato. Vamos, subimos. Una, a, dos, arriba. Tres, muy bien. Cuatro, va. Cinco, va. Seis, toma aire. Siete, muy bien. Ocho, nueve. Y 10. Observa que yo tomo aire por la nariz, expulso escucho por la boca siempre, ¿sí o no? Como los buenos guerreros, baby. Siempre respirando. ¿Estamos listos para la siguiente que nos toca? Observa, es fácil, está fácil. Te la voy a poner, te la voy a poner fácil, mira cómo yo la pongo fácil, mira. Uf, toma aire. ¿Sí o no? Mira cómo lo voy a hacer, mira. Hago la flexión. Y cuando subo, toco. Hago la flexión y cuando subo, toco. Ya está. Fácil, 50 de esta, baby. you ready? ¿Yo ready? Mírame, mírame que yo estoy aquí contigo. Ok, ok, no te me rindas, no es hora de rendirse. Yo soy el que digo cuando nos rendimos. Va, bajamos. Una, dos, tres, va. Cuatro, cinco, muéntralo abajo. Seis, va. Siete, abajo. Ocho, muy bien. Nueve, vamos a hacer unos diez más, guerreros Mantenemos firmes. Una, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, voy a hacerme 10 más porque yo puedo, 1, yo puedo, 2, yo puedo, 3, yo puedo, 4, yo puedo, 5, yo puedo, 6, 7, 8, 9, voy a hacerme 10 más, yo puedo, 1, tú puedes, 2, tú puedes, 3 tú puedes, 4 tú puedes, 5 tú puedes, 6 tú puedes, 7 tú puedes, 8 a 9, mis últimas 10 yo puedo, 1 abajo, dos abajo que yo puedo, 3 a 4, soy un guerrero, 5 mantengo, 6 a 7, ah 8, 9, a Este sí me estaba dando duro a mí, ¿eh? A ti cómo te te no. Nah. Tú tienes problema, tú estás fuerte. Aquí el debilucho soy yo, baby. mete un poquito. Eso es. Aquí el debilucho se llama Trubeste. Tú y yo somos unos guerreros. Sí o no? ponte en posición. Toma aire. Vamos a hacernos 20, 20, 20, 20 lanitas. Eso es una locura, pero nos toca, baby. Estamos metidos. Comprometidos. ¿Sí o no? Estamos comprometidos. O involucrados. Estamos comprometidos. 20, Posición. tomo aire. Observa el movimiento. No lo haga. Mira el movimiento. Ok. Esta está hasta duro. Ok, A la una. A las dos. Y las de la 2. Come, let's go. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, dame 10 más, baby. Va, eso es, tú puedes, va. 1, 2, eso es, 3, lucha, 4, pelea conmigo, 5, va, 6, 7, <ríe> <Siete>, va, 8, 9, 10, baby, yes. We can do it, push, eso es. Estamos sobrados, baby. Tenemos energía para el rato, Oh, Mueve un poquito las piernas. Tú puedes, tú guerreas conmigo. Vamos a trabajar los glúteos ahora. Eso es. Oh. No, perdón. Trabajamos abdominales. Porque es GA, ¿no? Ay, voy a decir que Glúteos. Oh. Oh. Perdón, es PA. Piernas, abdominales y glúteos, ¿ok? Ponle esta posición. Va. Uno, dos, tres. Sonríe. Una, dos, tres, sonríe. Cada yo cuento tres, una sonrisita Eso es. Bueno, vamos. Uno, dos, tres, vamos. Uno, dos, sonríe. Uno, dos, tres, sonríe. Mantente firme, guerrero. Conmigo. Eso es. Apreta ese abdomen y mantente conmigo. Vamos a hacer los 50. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ah, ¡Ah! ¡Ah! Ponte en posición, guerrero. Eso es. Acomódate un poquito. Acomódate, va. Una, va. Dos, acomódate. Tres, lucha como puedas. Cuatro, con las uñas. 5 con los dientes. Con la cabeza. Nunca te rindas. Tú no te puedes rendir. Nosotros los guerreros nunca nos rendimos. Siempre luchamos hasta el final. 25, nos vamos. Una, 2, tomamos aire, 3, eso es, mantenemos, 4, tú puedes, 5, si ¿sí puedes, va, 6, si ¿sí puedes, 7, mantente firme, 8, tú vas conmigo, 9, dame 10 más, toma aire por la nariz, respúntalo por la boca, si se puede, va, 1, va, va, 2, muy bien, 3, si ¿sí puedes, 4, sube, toca la rodilla, 5, va, 6, toca la rodilla, 7, va, 8, muy bien, 9, dame 5 más, última cinco que te estoy viendo, ya te me paraste, va, una, va, cambia, dos, eso es, tres, va, cuatro y cinco. Es válido que te me paréis, pero no es válido que os quedéis sentado viéndome, ok? Yo estoy haciendo el trabajo, págueme lo mío, veinticinco, uno, va. Si yo, yo me muevo, tú te mueves, ¿sí o no? Ese es nuestro trato, ¿sí o no? Tú te metiste con esto, tú me metiste en esto, ya empezamos la rutina ya no la terminamos, no la terminamos, así muramos en el intento, ¿Sí o no, nadie se para, nadie se rica, vamos 25, va, 1, va, 2, nunca dije que iba a ser fácil, 3, va, 4, nadie me dijo que iba a ser fácil, 5, mantente, 6, lucha conmigo, 7, eso es, 8, muy bien, 9, mantente conmigo, eso es, no te me pares, 1, si puedes, 2, va, 3, si puedes, va, 4, muy bien, 5, mantente, 6, si puedes, lucha. 7, eso es. 8, wow. Dame 10 más, guerrero. Dame 10 más. Si puedes, va. 1, va. 2, que emocionante esto. 3, mantengo. 4, ah, 5, subo. 6, va. 7, va. 8, wow. 9, eso es, guerrero. Excelente, sí, güey. No? Ah, ah, ah, ah, gratas. ah. Ratas, ah Segunda posición, eso es. Llamar a los dioses que vengan por nosotros a rescate. Danos energía, dioses, dioses. Ah, si, verdad sí, you crazy baby. I'm crazy too. Mantente en movimiento, 50. Eso es. Estamos locos, baby. Tú y yo estamos locos. 50, nos vamos. Una oh, baja. Dos, somos masoquistas. Tres, sufrimos, nos gusta el dolor. 4, mantenemos 5, eso es 6, mantente firme 7, mírame a mí 8, eso es 9, yo peleo 10, guerrero 11, la guerrera va 12, mantente firme conmigo 13, wow 14, va 15, va 6, 7, va 8 9 Llevamos 20 solamente, oh my god Voy, una, dos, tres, va, cuatro, va, va, cinco, vamos en la mitad, y va, seis, sonríe, siete, mírame, ocho, muy bien, va bien, va bien, nueve, subes. Mire para el para mi locura, dame veinte más, una, tu puesta está loco, va, dos, va, tres, mantente, cuatro, tu puesta está loco, cinco, va. 6, va, siete fuerza, ocho ay, Dios, Dios, Dios. Dame diez más, baby, va. Una, va. Dos, dame tu fuerza, pegazo. Tres, va. Cuarto, dame tu fuerza. 5, va. Seis, ah. Siete, mantente. ocho 9. <risas> y diez, levántate. Eso es. Y si está buen trabajo, guerrero. Está bien, está bien, no está tan mal. Yo pensé que le no ibas a lograr Está bien, ponte en esta posición. Eso es. Patadita arriba y bajamos. Mira. Uno, dos, tres. Eso es. Va, cuatro, cinco. ¿Cómo lo llevas? Eso es. Mantente en movimiento conmigo. Esto es fácil, ¿sí o no? Recuerda, chicas y chicos, los trabajamos por un beneficio a largo plazo, ¿sí o no? Nosotros no somos cortoplacistas, somos largoplacistas. Luchamos hasta el final por algo a largo plazo. Más 25. 6. 7. 8. 9. 5 más. 1, 2. 3. 4. 5. Pero ¿por qué me dolió tanto esto hoy? ¿Qué le pasa? Pues nachas. ¿Qué le pasó? hay ¿Es que no entendemos, tiene que doler tanto, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Por qué me dolió tanto ahorita? No sé por qué. ¿Eh? Va pues la posición. Vamos guerreros, eso es. No sé por qué te lo tanto las nachas, ¿eh? Va. Ellas son de hierro, ¿eh? De acero. No sé por qué hoy están como de, de cobre. Ah, 25, vamos. Una, dos, síguelo. Tres, cuatro, eso es. Cinco, va. Seis, matente Siete, va. Ocho, 9, dame 10 más, guerrero. 1, arriba, 2, 3, arriba. 4, guerrero va? 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. vamos? 1, arriba, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué les pasa a las nachas hoy? Eh? No sé qué les pasa. Se acercan un poquito aquí. Eso es. Sí, bueno, yo no sé qué les pasa vamos a dar un poquito otra vez, ya que están cansadillas eso es hoy estoy como delicado voy ¿Sí a no? estoy delicado como siento como un poquito más de dolor que nunca porque será ¿Eh? tú también o no, estás bien eres un guerrero ponte en posición, eso es y vamos a separar la pierna aquí 1, 2, 3, hoy está más sensible 4, 5, va 6, 7 8, 9, vamos a hacerlo aquí: es más, ¿no? vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Wow! ¿Por qué? Me pregunto por qué está tan sensible hoy. ¡Ah! <risa> <risa> Sí. En serio, no sé por qué tan sensibles las lanchas son Vamos, vamos guerrero Soy yo guerrero, yo no me rindo Yo estoy ahí con mis lanchas adoloridas Pero las estoy dando, ¿sí o no? va? 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, voy 1, 2, 3 4, 5 6 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Adelante. Atrás un poquito. Oh my goodness. Eso es. Buen trabajo, guerreros. Vamos a hacer una pierna estirada. Ok, la pierna estirada. Tenemos en posición. Estiramos la pierna. Nos vamos. 1, 2, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez manos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco manos, vamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco,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 más, última 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Buen trabajo, nos ponemos en esta posición. Bajamos un poquito los glúteos, vamos a hacernos 10 posiciones de codo en esta posición. ¿Estamos listos? Nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a girar, necesitamos dar 10 para el lado contrario. Movemos un poquito los brazos. Nos giramos. ponemos Primera posición. 10 presiones de pecho, de codo, de brazos. ¿Listos? Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Movemos un poquito vamos a hacernos unas 20 ¿Okay? vamos a ir dando para el otro lado y nos hacemos unas 20 voy a dar 10 perdón y 10 y 10 más ¿sí o no? para fortalecer esos brazos ¿Cómo lo lleváis bien ok yo también lo llevo bien yo estoy bien yo estoy súper ponte en posición vamos eso es posición subo un poquito las piernas fortalezco este brazos me voy 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si ustedes pueden observar, todo el peso está en, todo en, en mis brazos. Observa. Todo el peso no estoy así. No estoy haciendo eso. ¿Sí o no? Tengo que hacerlo así. Eso es, sea, peso encima de mis brazos. ¿Sí o no? Y aquí me hago 10. Me voy. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es una para fortalecer toda esta zona de los pectorales. trabajar un poquito tríceps. Vamos a trabajar tríceps aquí sentados. Ponemos en posición. Ponemos la mano aquí atrás. Y nos ponemos en esta posición. ¿okay? Y aquí vamos a hacer presión de bra de codo. ¿okay? con la mano aquí mirando hacia el frente. Ok, ponemos en posición, pies juntos, levantamos un poquito y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a hacer unas abdominales y luego volvemos al mismo. Ponemos en posición y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 manos, vamos 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 y 10, vamos a hacer otra vez tríceps posicionando los brazos, mirando hacia allá y juntos y levantamos la cadera presionamos los codos 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9 y 10, buen trabajo, ¿sí o no? Este, esta Calliope Vizcareño DJ dice que sus brazos están un poco flácidos, ¿sí o no? ¿Qué? Por eso estamos fortaleciéndose aquí, es una de mis guerreras allí en, en el grupo Turbo Steps, ¿sí o no? En el grupo ya, dice que sus brazos están flácidos, es mi responsabilidad ponerse los guapos, ¿sí o no? Es la responsabilidad de Turbo Steps baby, ponerlos guapos a todos. Posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dame 10 más, mantente en posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien. Vámonos en la posición otra vez, trabajamos esos brazos, ¿Sí o no, el músculo de la dios que le llamamos nosotros, ¿Sí o no que se mueve cuando saludamos, vamos Caliope, pero vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que me da 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, abdominales, posición, eso es. buen trabajo chicas y chicas, Posición, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, trabajamos esos brazos, vamos haciendo 10, brazos mirando hacia atrás, sella, ponemos en posición, flexiones de codos, levanto la cadera y me voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Buen trabajo, abdominales. Como en esta posición, brazos hacia abajo. Estiro las piernas, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer hacernos 10 más, que eso está muy fácil. Una, dos, vamos. Aquí me puedo dormir yo, ¿sí o no? Baja. Uno, dos. Vamos caliope. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy trabajo. Dos tríceps. Aguanta los tríceps. Vamos. Posición. Nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer unos diez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, buen trabajo con un poquito, eso es con un poquito, eso es chicas y chicos hemos llegado al final recuerden no es fácil esto con eh. un poquito los brazos excelentísimo trabajo muy bien, felicitaciones muy bien y un poquito los brazos atrás, eso es. Esto me ayuda a tirar los tríceps que trabajamos, ¿sí o no? Eso es. Bajamos, tiramos. Muy bien, buen trabajo. Bajamos, ponemos la mano en esta posición. Tiramos un poquito. También me tira el tríceps ahí, ¿sí o no? Eso es. Bajamos, trabajamos, tiramos tríceps. Excelentísimo el trabajo. Un poquito a los lados, trabajamos un poquito sus oblicuos. Muy bien, lado contrario tiramos, buen trabajo chicas y chicos, vamos a levantarnos, separamos las piernas, flexionamos, eso es, muy bien, excelente, mano en el muslo, estira allí, muy bien, mano contraria, toca eso es, muy bien, notamos un poquito, tiramos, buen trabajo chicas y chicos, eso es, subimos, tiramos buen trabajo, excelentísimo, volvemos al centro estiramos muy bien, excelente trabajo, subimos estiramos volvemos al centro estiramos epale ahora tríceps buen trabajo guerreros habéis hecho un trabajo excelente pagamos los brazos hemos guerrillado, han guerrillado conmigo han luchado merecen cada quien, merecen su premio Rotemos un poquito, eso es, yo sé que no es fácil, pero es necesario que luchemos, que guerriemos, que peleemos, que no nos rindamos, ¿ok? Se un poquito, recuerda, todo lo que ustedes buscan, resultados rápidos, no es posible, los resultados rápidos también se van rápidos, ¿ok? Lo que fácil viene, fácil se va, sí o no? Mejor adoptemos un estilo de vida saludable, un estilo de vida que podamos soportar durante meses, años hasta que ya estemos viejitos sí o no? eso es lo que necesitamos nosotros ok resultados rápidos easy come easy go that's what it is you guys ok? eso es, estiramos muy bien buen trabajo rotamos, separamos cruzamos un poquito las piernas rotamos eso es recuerda alimentación saludable y ejercicios, esa es la clave. Actitud positiva, ¿sí o no? La clave siempre se las digo. El que no la haya escuchado es porque no quiere. ¿Sí o no? Tomar aire, va. Eso es. Subir. Tomar aire. Sonríe. Hola amigos, los invito a que se suscriban a mi canal donde... Cada semana estoy exponiendo nuevos videos para que mantengan un cuerpo sano, saludable y se mantengan siempre en forma. Suscríbete ahora.